Y en esta es una posición que tomo en venta dentro del Nasdaq Cuenta Real, me encuentro en H1. Recuerden siempre encontrar el momento del mercado, porque me ahorra tiempo. Es decir, voy a tradear dos o tres horas al día nomás. Y lo importante es co completar ese movimiento por el que voy. Entonces, lo importante es ganar en pips. Lo importante es el recorrido. Estas proyecciones las estoy enviando dentro de mi canal de Trading Institucional. Trading Institucional Oficial en Telegram. Recuerden ingresar ahí para estar súper activo activo y está recibiendo todas estas proyecciones entonces tienen que ver muy bien cómo es que yo voy a estar enviando estas proyecciones para que ustedes se den cuenta cómo aprovechar ese momento en el mercado eso es lo importante es una estrategia scalping totalmente masterizada me encuentro en una manipulación del precio eso yo lo entiendo porque entiendo las temporalidades mayores estas manipulaciones funcionan cuando el mercado se va de extremo a extremo Extremo, extremo, ustedes le llaman normalmente lateralización, pero miren cómo va de extremo a extremo engañando. Quien no entiende esto va a ser víctima de estas manipulaciones, no va a lograr la consistencia porque es imposible ser rentable si no te logras adaptar a los movimientos que están haciendo actualmente el mercado, que es donde yo voy a hacer el gatillo. Entonces, esta zona de aquí es una zona muy, muy importante porque es el extremo de esta manipulación ¿sí? entonces ahí puedo encontrar el engaño miren cómo en H1 se ve aquí el engaño miren cómo el mercado sigue bajando mientras que les estoy explicando miren que acá está el otro extremo miren que si yo me voy a H4 ahí encontramos esa lateralización tan fuerte entonces hay que comprender a nivel macro saber dónde estoy trabajando para saber cómo encontrar el momento en el mercado lleva casi unas dos semanas ahí si contamos las velas unas dos semanas ahí metido entonces son dos semanas donde si tú has sido engañado una y otra vez creyendo que el precio se iba a ir después de perforar esa lateralización pues te engañó y Mientras que tú estás tratando de comprar, el precio sigue vendiendo y sigue jugando en compradores y vendedores dentro de esta zona. Entonces, claro, al no adaptarte, pues estás perdiendo muchos tiros al momento de invertir. Y es importante cuidar tus tiros. Entonces, mira, mira ahí cómo estamos trabajando dentro de esa lateralización hasta también ya se ve ahí en diario si me bajo ahí a h1 puedo ver el momentum del mercado con las velas puedo ver cómo ha ido de extremo a extremo quitando esas zonas para engañar encontrando liquidez es decir quita órdenes para crear liquidez y luego poder liberar el precio entonces miren cuántos engaños existen aquí por eso has sido engañado por eso te engañan constantemente 250 pips más o menos 220 pips subió al alza después de haber hecho ese engaño todo esto fue la semana pasada y aquí estuvimos trabajando en, en la semana pasada porque ahí es donde se demuestra si la estrategia es realmente versátil o no entonces se adapta a todo ritmo del mercado porque usted puede estar viendo muchos pares trader pero eso te puede estar confundiendo es importante ir a hacerlo en un negocio importante como en el índice del Nasdaq mira que si me bajo H1 mira cómo el precio está bajando con mucha fuerza vendedora eso es el momento en esto me ahorra tiempo puedo hacer dos horas de trading y puedo hacer 80, 100, 150 pips en un solo trade en un buen negocio, entendiendo que estoy trabajando, entendiendo cómo afino mi gatillo, entendiendo cómo controlo mis emociones. Yo solo estoy poniendo una inversión porque la inversión es lo importante. Una inversión al día, saber cuándo no operar también es importante. Todo esto, trader, te lo enseño. Dentro de trading institucional oficial ¿Para qué? Para que te ahorres tiempo Haces trading dos horas, tres horas Y ya sigues el resto del día con tu vida normal Esto es lo que todo trader ha soñado y esto es lo que uno debería definitivamente hacer, saber cuándo no operar, saber cuándo participar para ir por 100 pips, 150 pips, 80 pips, hacer un buen negocio y luego irte a tu día normal. Es lo que todos hemos soñado siempre en el trading. Entonces recuerda, canal de Telegram, Trading Institucional Oficial Proyecciones.